¿Podemos ir a más detalle de cómo es un día completo de, de, de estilo de vida para ti, para poder mantener todos tus telomeros largos? Sí, sí, siempre me llama la atención porque la, la rutina en realidad ideal es tan variable dependiendo del lugar donde vives, de tu sexo, de tu edad, de tu nivel de actividad física, etcétera. Pero te menciono la mía para la gente que está en situaciones similares a la mía. La idea en general siempre es, cuando vives en una ciudad grande, es en primera instancia ...no dañar... ...como el juramento hipocrático... ...primero no dañar... ...y eso se logra a través de reducir el impacto... ...de todo lo que tiene que ver con la contaminación medioambiental... ...y facilitar el mecanismo de eliminación de toxinas de tu cuerpo... ...a nivel de la disminución medioambiental de la contaminación... ...lo que podemos hacer en general en una ciudad... ...es tratar de utilizar eh, filtros de agua y no botellas de agua de plástico... ...por ejemplo, ese es uno de los factores... ...filtros EPA o plantas en la casa que limpien el aire... Todo esto está dentro de mi rutina y mejora mi calidad de vida. Obviamente optimizar la calidad de sueño que tenemos, ya que en general cuando estamos durmiendo, sobre todo si vivimos en un edificio de apartamentos, por ejemplo, tenemos muchos modems de wifi cercanos, el ruido del vecino, etc. Entonces es aislarte de la mayor cantidad de cosas que van a modificar tu calidad de sueño. Y yo uso algo para optimizar mi calidad de sueño, que en general enfría la cama para dejarla en la temperatura ideal y no tener que usar aire acondicionado, que sabemos que seca las vías respiratorias y que molesta a largo plazo. Sabemos hoy que la temperatura ideal para dormir está entre los 15 y los 20 grados, siendo 18 aproximadamente lo ideal. Eh, y obviamente estar lo más oscuro posible y en el máximo silencio conseguible para que nuestros ciclos de sueño sean mejores. Todo esto es parte de mi calidad de vida y de mi rutina. Si quieres, pasiva, porque no tengo que hacer nada específico para que suceda, porque ya está constituido de una manera. Y yo lo que siempre incito a la gente a, a lograr hacer es que ponga en práctica todos eh, experimentos en donde se dé cuenta de manera empírica si algo le funcionó o no le funcionó, pero sobre todo que sean pasivos, que no requieran fuerza de voluntad, que no requieran que sea un hábito nuevo, que me tenga que forzar, que me agote. Por ejemplo, uno de los mejores... Eh, Métodos para estimular una buena calidad de sueño es tener algún sistema automático que vaya bajando la graduación de la luz de tu casa y vaya quitando la luz blanca y la luz azul del espectro lumínico a medida que se acerca la noche. Creo que existen muchas marcas que venden este tipo de, de luces que son controlables y programables y uno se las programa una sola vez y se olvida por completo, son todas cosas de las que hoy llamaríamos biohacking pero en realidad son, son trucos para mejorar tu calidad de vida. A nivel de alimentación, lo que yo hago en general es hacer ayuno intermitente, obviamente, con lo cual debo variar entre 24 y 23.1 la gran gran mayoría de los días. 24 para quien no conoce el ayuno son 20 horas de ayuno y 4 horas de ingesta. Y 23.1 es básicamente hacer una sola comida en donde uno incorpora todas las calorías, todos los nutrientes, todos los alimentos que va a consumir en el día. Que de nuevo no significa que sea aplicable para todo el mundo. Yo tengo mucha práctica en ayuno intermitente. ¿Cuántas, ¿Cuántas calorías en promedio comes en esa comida? En general me excedo, me excedo de calorías bastante, sobre todo cuando estoy en periodos de aumento de masa muscular. Ahí hay una cuestión importante con respecto a la longevidad, que es cómo equilibramos el desarrollo de masa muscular con la longevidad, que van, si quieres, bastante en contra en realidad. Entonces trato de no excederme de 3.000 calorías incluso si estoy en una fase de aumento, que para alguien puede sonar mucho, pero para quien es ectomorfo y siempre le ha costado aumentar calorías sabe que no es realmente tanto cuando estamos en un proceso de aumento de masa muscular. Uh -huh, uh -huh. El, ¿El déficit calórico prolongado crees que aporta también al tema del envejecimiento prematuro? Bien, la, la realidad es que la evidencia dice que aporta, la evidencia es muy clara al respecto de esto y la hemos probado en todos los mamíferos, no significa que sea un consejo mío, ahora te voy a explicar por qué, pero básicamente, para la audiencia que está escuchando esto, el déficit calórico significa comer menos cantidad de calorías de las que tú realmente necesitarías para mantener tu metabolismo. Cuando esto sucede, empezamos a ralentizar el metabolismo. Alargamos nuestra expectativa de vida, pero a costa de haber ralentizado los procesos celulares de nuestro cuerpo. Por eso yo no estoy tan de acuerdo con ese método. Pero sí es claro lo siguiente, que si bajamos 30% la cantidad de calorías diarias que consumimos, aumentamos nuestra expectativa de vida 30%. Esto ha sido probado en un montón de mamíferos, no ha sido probado en humanos porque somos no hicimos la prueba, pero nada más. Claro, me imagino que en ratones el tiempo necesario para probar esto es mucho menos que hacer un experimento a lo largo de toda la vida de las personas. no Pero sí sería algo sumamente interesante que probar. Así que el déficit calórico, o mejor dicho, un metabolismo lento... Eh, quiero, quiero hablar un poco sobre eso, porque se habla mucho de acelera tu metabolismo para poder bajar de peso más rápido pero al mismo tiempo que aceleras el metabolismo aceleras todos estos procesos y envejeces más, más rápido también podría en pasar parte, eso sí, en, parte. en parte sí, en parte no lo que aquí hay que hacer una distinción es entre acelerar tu metabolismo y los conceptos de anabolismo y catabolismo para quien no los conoce anabolismo es construir tejido y catabolismo es destruir tejido Alguien baja de peso haciendo catabolismo y alguien construye masa muscular y crece en sus músculos con anabolismo. Nosotros ya sabemos que el aumento calórico acorta la expectativa de vida por mantener al cuerpo todo el tiempo en anabolismo. Que ese es un error y que es una de las razones por las que, por ejemplo, la mayoría de los físicos culturistas y los hombres más fuertes del mundo, que tienen dietas de 5.000, 6.000 calorías para arriba, no tienen una expectativa de vida muy elevada comparativamente con el resto de la población. Ese es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta. Que no tiene que ver con el metabolismo en sí, sino con que nuestro cuerpo está todo el tiempo construyendo tejido y nunca se puede sacar de encima las sustancias que son tóxicas y las sustancias que están generando daño celular y mal funcionamiento celular. Ese es uno de los procesos más importantes, Esa, el catabolismo. Perdón, ¿esa situación anabólica constante de los fisicoculturistas se debe a que están comiendo constantemente en parte, además del estímulo que le dan durante el entrenamiento? Y de hecho, ahora vamos a hablar de eso, pero tiene mucho que ver con la insulina y con el IGF-1, que es el factor de crecimiento ligado a la insulina 1, que aumentan el desarrollo muscular y es una realidad que, que son necesarios para un buen desarrollo muscular, pero también es verdad que hace muchos otros procesos que terminan impactando negativamente sobre nuestra calidad de vida. Y eso obviamente se estimula cada vez que comemos, con lo cual quien hace ocho comidas por día para mantener estos valores muy, muy elevados de calorías… Eh, termina impactando negativamente en esos valores de insulina y lo vemos sobre todo en los eh, diferentes personajes que han ganado Mister Olimpia y los diferentes premios de bodybuilding últimamente donde tienen videos sobre cómo es su rutina y se quedan dormidos y tienen que comer y tienen a alguien que los despierta para volver a comer y para no romper ese proceso anabólico con lo cual esto genera una carga sobre nuestra capacidad metabólica si quieres de construir tejido nuevo e impide la capacidad de destruir tejido yo creo que hay un balance, necesitamos un balance. El catabolismo es un proceso más ligado a lo que conocemos como ayuda intermitente, y como bajar de peso, donde nuestro cuerpo agarra tejido nuevo, perdón, agarra tejido nuestro, lo destruye y construye algo o hace algo al respecto con ese tejido. Lo transforma en energía, o lo quema, o lo pierde en forma de CO2 y de agua, como pasa con la grasa, o simplemente construye tejido nuevo, como pasa con las proteínas nuevo de la autofagia, en la ayuda ayuno intermitente.